Hola a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy estaremos hablando, existe la privacidad en internet, protección de datos personales en la era de las redes sociales. Tenemos una súper invitada que durante largos años ha estado investigando, volviéndose especialista en el tema, una formación y una hoja de vida intachable que me gustaría compartir un poco con ustedes para que sepan quién nos está acompañando hoy. Estamos, estaríamos hoy con Lía Hernández, Licenciada en Derecho de la Universidad de Panamá, quien se ha hecho eh, especialista en toda la parte de Derecho Digital, directora legal de IT, como una de las primeras boutiques legal especializada en Derecho Digital en Panamá, y también cofundadora de Tech, Organización Centroamericana de los Derechos Digitales. Estamos encantados de compartir este espacio con Lía, para ver, ¿hay realmente privacidad en Internet? Lía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenida, gracias por compartir este espacio con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí y poder aportar un poco de mi experiencia en estos temas para que la gente cada vez se concientice un poco más sobre lo importante que es proteger su privacidad. Total, bueno, yo me salté un montón de, de tu hoja de vida, pero bueno, dentro de la pieza que tenemos en Instagram van a poder ver la trayectoria y aquellos que estén interesados poder contactarla. Ella muy activa en sus redes sociales, publica constantemente en LinkedIn, en Instagram, artículos súper interesantes, de por sí ese fue uno de los canales que Adenum eh, logró contactar contigo, porque como bien sabes, nuestra línea en este caso es el mundo de los negocios, los emprendimientos, los intraemprendimientos, y recientemente salió el tema de la privacidad de datos, la ley de protección de datos en Panamá, y dijimos, bueno, hay que aprovechar esto para que Lía que es experta nos pueda explicar un poquito. Así que, bueno, adelante. Muchas gracias, Marcela, y encantada de estar aquí en Aden y cuando quieran estamos a la orden. Genial. Y bueno, me gustaría comenzar mi presentación de hoy hablándoles acerca de la protección de datos personales en la era de las redes sociales, que es como un reto, muy, un gran reto para los profesionales del derecho que se dedican a este tema de la privacidad. ¿Por qué? Porque... Eh, la protección de datos es un mecanismo de defensa alineado a un derecho fundamental del individuo como lo es la privacidad. Y en las redes sociales en las cuales todo el mundo expone su vida, mucho más allá de su vida, sin que nadie te lo pida o lo hace voluntariamente, creo que hay que tener con cuidado y ver de cerca cuáles son las repercusiones que tienen de publicar cosas tuyas en redes y no hacerlo. Entonces, bueno, ya Marcela me presentó, pero soy abogada especializada en Derecho Digital, desde el año 2008 cuando comencé mi especialización me dedico a estos temas, eh, soy directora de Legal y de Abogados, igualmente fundé IPanDeTech, que es un think tank que hace incidencia en políticas públicas y temas de, de Derecho Digital y eh, le dejo mi contacto por si alguno quiere algún comentario, consulta, algún documento, algo de interés sobre estos temas, encantadísima de poder estar en contacto y mandárselo. Entonces, quiero comenzar hablando de dos normas de referencia en cuanto al tema de la protección de datos. Está primero la ley 81 del 26 de marzo del 2019, que es la ley que entró a regir eh, hace aproximadamente, ya vamos para casi dos meses, que es la primera ley de protección de datos en materia de protección de datos de Panamá. Esta ley contempla una serie de principios y preceptos generales para la, lo importantísimo para el tema de datos personales en Panamá y, pau, y, pau, y pauta por primera vez cuáles son las reglas que deben eh, cumplir todas las personas en Panamá, personas tanto naturales como jurídicas, sujetos de derecho público como privado, incluso eh, entidades no lucrativas como lo pueden ser las ONGs o las organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, es súper importante que tomen en cuenta y, que esta ley no únicamente compete o es de necesario cumplimiento por las grandes organizaciones, incluso las MITIMES y los emprendedores que inician sus emprendimientos y están en posesión de datos personales de terceros, es súper importante que tomen en cuenta esta información. Y luego, otra norma de referencia que tenemos es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el mejor conocido como el GDPR o el RPGD, y el cual hace dos años, eh, tres, bueno, creo que tres, este año 2000, estamos en el 2021, se pasó muy rápido el 2020, eh, entró en vigencia y no sé si recuerdan que ustedes en el año 2018 aproximadamente, la mayoría, hubo un tiempo entre abril y mayo que recibían muchos correos electrónicos de todas las plataformas digitales, de MailChimp, de mailing, de, de redes sociales, en las cuales te decían, que estaban actualizando sus nuevas políticas de privacidad. ¿Y por qué estaban actualizándolas? Porque entraba en vigor el, R, R, el, G, RP, el GDPR o el RPGD y entraba en vigencia y no únicamente se aplicaba en la Unión Europea, sino también en todos aquellos países o partes del mundo que almacenaran datos de ciudadanos, o trataban a otros ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, creo que esa es una referencia muy cierta y creo que algunos se recordarán que fue una época en la que recibíamos correos para que aceptáramos o no, y cambió el modo de ver el tema de la protección de datos, porque desde entonces la protección de datos se concibe como que el ciudadano, el individuo, la persona natural, es el centro, y que su privacidad debe ser protegida por encima de cualquier cosa. Claro. Entonces, Sandra, perdón que te interrumpa y lo que mencionas, o sea, esto aplica para emprendedores, para grandes compañías, para, para ONG, como lo mencionaste, fundaciones, o sea, es algo que todos deberíamos tener de conocimiento si estamos en el mundo de los negocios. Exactamente, y, y entonces nos preguntaremos, pero ¿por qué aplica para todos estos sectores? Pues aplica porque todos utilizamos o todos en el desempeño de nuestras funciones o en el desempeño de nuestras tareas diarias, estamos en constante relación con datos de carácter personal. Pero, ¿qué claro. es un dato de carácter personal? Tan fácil como decir, bueno, mi cédula, mi foto, eh, mi nombre. Sí, pero también tu huella dactilar, la forma en como tú tecleas la, con el teclado de la computadora. Tú, el iris de tu ojo es un dato personal. Un, un diagnóstico tuyo de salud es un dato personal. Entonces, es todo dato que te identifica o te hace identificable. Y estos datos se tienen que identificar directa o indirectamente, porque, por ejemplo, mi cédula me identifica directamente a mí como Lía. Pero decirme a mí que yo soy positivo de COVID también me identifica indirectamente, porque como formo parte de un grupo de personas que están contagiadas con este virus que nadie quiere tener, por supuesto. Uh -huh. y, eh, y esta protección no es a los datos de las personas jurídicas, es decir, no se protegen los datos de la empresa, que si yo transferí el RUB de alguien o algo, no únicamente se protegen los datos de las personas, y estos datos de las personas pueden estar en posesión de empresas, de emprendedores, de MIPIMES o de ONGs. O sea que la gente va a decir, pero ¿por qué le has pasado el número de RUP de una empresa a otra persona? Eso no entra en el ámbito de aplicación de la ley porque la protección de datos va hacia el centro del individuo. Los datos personales de cada persona es la que se protege. Y dentro de cada empresa, de cada corporación, de cada grupo empresarial, manejan muchos datos sobre las personas. Actualmente los datos es el activo más importante de tu empresa. La gente menosprecia el hecho de adaptar la ley a sus organizaciones porque creen que es muy costoso, que las multas que se van a imponer en Panamá no son, son tan altas, por lo tanto, no pasa nada. Sin embargo, eh, hay una hay una relación o un tema de confianza. Nadie quiere estar en contacto relacionado con compañías en las cuales se fijan información o datos o por las cuales tus datos personales no están siendo tratados de una manera correcta y segura. Entonces, es súper importante que todos tomemos nota de esto. No, y, y ahí que lo mencionas, dentro de nuestros programas hay una asignatura de licenciatura y una asignatura transversal que se llama Sistemas de Información, donde precisamente queremos resaltar a los chicos la relevancia de que los datos suelen ser en ese momento el activo más valioso de la compañía para cualquier toma de decisiones. Eh, y teniendo clara esa premisa, partiendo desde ese punto, eh, venir a hablar de que existe una ley que tenemos que tener en cuenta para ver cómo manejamos los datos, eh, siento que se vuelve relevante el hecho de, de que todo el mundo la conozca, pero porque no es común escucharlo, o sea, yo realmente me enteré porque te sigo eh, y me interesa todo el tema de emprendimiento y estoy muy activa en esto, pero sinceramente desde Panamá no escuchamos eh, que se promulgará de, de, o sea, no sé, en gran masa o en diferentes medios, sino que siento que es muy como que personas que conocen del sector. Claro, y creo que en Panamá nos falta muchísimo para poder desarrollar la cultura de la privacidad y la cultura de la protección de datos. Imagínate, estamos regulando en materia de protección de datos casi 20 años después que vecinos nuestros de la región como Uruguay, Argentina, Colombia, Costa Rica, hace 11 años tuvo su primera ley de protección de datos personales. Entonces creo que no es muy conocido para muchos, y muchos no le toman la muchos no le toman la importancia de vida y consideran que, si no, que nada debe, nada teme, y por lo tanto no va a pasar nada. Sin embargo, es importante ver que que al momento en que te sucede una filtración, un mal manejo de datos, una fuga eh, de información o de seguridad, ahí nos ponemos a tomar medidas eh, no preventivas, sino para remediar, poner un parche. Por lo tanto, todos estos temas es bueno que comenzamos a verlos, a analizarlos, a estudiarlos y ver la manera en cómo en cada una de nuestras organizaciones, también dependiendo del tamaño de la organización, no todas las organizaciones manejan una gran cantidad de datos ni el mismo tipo de datos personal por lo tanto todas requieren un, un cierto tratamiento distinto y para eso se requiere hacer un debido estudio una, una un diagnóstico de cómo poder ir adaptándola poco a poco y qué medidas o qué recomendaciones le tenemos a los diferentes sectores más adelante hablaré sobre eso Perfecto. entonces hay un tema en cuanto a cuándo se puede almacenar o tratar un dato personal y, principalmente, existen varios preceptos, varios supuestos para los, para los cuales alguien puede tener un dato nuestro y tratarlo. Y muchas veces nos encontramos en situaciones en las cuales eh, recibimos correos, recibimos llamadas, recibimos chats de gente que no conocemos, que nunca hemos entrado a ese negocio, que nos mandan información porque hemos tenido el dato de una manera incorrecta y sin nuestro consentimiento. Entonces, eso es fundamental, que prime siempre el consentimiento del titular, es decir, ¿quién es el titular? Yo soy la titular de la cédula de identidad personal TAL. Yo soy la titular del nombre Lía Patricia Hernández Pérez. Y por lo tanto, yo doy consentimiento a Aden de que pueda hacer uso de mis datos y que me pueda mandar novedades de su centro de emprendimiento, novedades de su webinar, de sus nuevos cursos, clases, diplomados, etcétera. Luego también hay casos en los que hay una relación contractual o una obligación legal entre una parte, una empresa y una persona. Y en ese caso es súper necesario, súper consciente y, super, y está plasmado por escrito de que esta persona puede tratar los datos para el fin y el objetivo en el cual se encuentra plasmado en ese documento legal o contractual. No ser desproporcionado ni ir más allá. Luego, cuando alguna ley especial lo trata, nos preguntamos por qué nos pide tanta información el MinSA, cuando llamamos para cuando hemos tenido COVID y llamamos nos piden todo tipo de información. Porque estamos ante una alerta sanitaria, una urgencia médico-sanitaria y por lo tanto requerimos, que darle ciertos datos para que ellos manejen el tema de la trazabilidad, de los contagiados, de no contagiados, etcétera. Y luego, eh, cuando primo un interés legítimo, siempre sabiendo de que esté legítimamente contemplado en una ley o en una norma en el que se señale que fulanito de tal o fulanito de tal va a tener mi dato por esta o X o Y razón. Y luego hay excepciones en cuanto al tema del de tratamiento de los datos como lo son el tema de la actividad personal o doméstica. Cuando yo uso un, hago un uso doméstico de datos personales, puede ser los datos personales que yo manejo en la libreta que tengo en mi casa, con los teléfonos o pegada a la refrigeradora, ese es un uso doméstico. Eh, o el tema de disasociar o anonimizar el dato. El dato se debe anonimizar o disasociar para no ser, no ser distinguido de a quién corresponde ese dato, si corresponde a Marcela o corresponde a Lía. Esa es una técnica que muchas personas utilizan para poder proteger la información de las personas. Un poco todo lo que está pasando con WhatsApp y sus nuevas condiciones de privacidad, que tenemos hasta el sábado, que los que no digamos que sí, no vamos a poder hacer algunos beneficios, que no vamos a ver quién nos llama, o sea, un montón de cosas, pero precisamente me viene el ejemplo con lo que mencionas ahorita. Exactamente. Y es súper importante. Y en este caso, WhatsApp ha sido ha sido eh, bastante correcto porque el consentimiento que nos está pidiendo, ellos están siendo ellos están pidiendo tu consentimiento libre, previo e informado. Antes de cambiar sus políticas, te están pidiendo este consentimiento. Te están informando qué tipo de cambio están haciendo sus políticas y tú estás en la libertad de escoger si quieres aceptar o no. Nadie te está obligado Entonces, cumple con los preceptos o cumple con esas tres características que debe tener el consentimiento en materia de la ley panameña. Y es súper importante que el que no quiera seguir con WhatsApp, hay muchas otras opciones de mensajería intentando que pueden utilizar. Nadie está obligado a estar en WhatsApp. Y mirenlo por el lado amable, a lo mejor es mucho más relax y menos estrés estar en una... En una en una red social de mensajes instantánea, en la cual te ocupa tanto tiempo. Es sorprendente, Marcela, como desde que te despiertas, puedes ocupar casi dos, tres horas, hasta que eres productivo en el día por las llamadas, los contactos, y la gente que va hacer todo por WhatsApp. El que no está seguro, yo les invito a que no le den y que se cambien a otro tema de mensajería, que vuelvan a, al, al mail, hay que salvar el correo electrónico, todo lo hacemos por WhatsApp ahora, entonces hay que salvar el correo electrónico y volver a la vieja escuela que no está de más, y en la cual yo creo que es mucho más formal un correo electrónico que, que un mensaje de chat instantáneo. Bueno, nuestros chicos te dirán que nos, les, no, nos aman contactarnos a nosotros por WhatsApp, de por si sus académicas, advisors, las que tiene cada uno y las contactan por WhatsApp, eh, incluso llegan a hablar con Marcela, conmigo, en ese sentido, de cualquier caso por WhatsApp, y, y lo que dices es verdad. Tú no me la paso pegar al teléfono, casi como una extensión de mi mano, en ese sentido. Es súper común y creo que es súper común, sobre todo en estas nuevas generaciones que han nacido con el WhatsApp, y que para ellos no existe otro medio y que pueden hacer todo por el WhatsApp, pueden trabajar, son nómadas, se van de un lugar a otro a trabajar, y todo hacen a través del WhatsApp, y nosotros nos complicamos un poco sobre eso, pero bueno, es súper importante decir que en temas de protección de datos, como en todos los temas a nivel de las actuaciones de derecho y demás, hay una serie de sujetos involucrados en este tema. En la protección de datos hay varios sujetos. Está el titular del dato, que soy yo, Lía, titular de la cédula, 8 guión, tal, tal, tal. Y luego está el responsable del tratamiento, a quien yo le di consentimiento, con quien tenía un contrato legal, con quien tenía una obligación a través de la cual... Pueden tratar mis datos, pero puede que esta persona no tiene tiempo para gestionar su base de datos y le da a un tercero esa posibilidad para que trate los datos personales por él. Y ese es el custodio de los datos según la ley panameña. Hay tres sujetos, titular del dato, responsable del dato y custodio del dato según la regulación panameña. Eh, soy un poco eh, no muy partidaria de la figura del custodio, porque otras regulaciones del mundo contemplan el encargado, el que se encarga del tratamiento del dato en nombre del responsable, pero bueno, es lo que tenemos en la ley. Y como titulares del dato personal, tenemos unos derechos que podemos ejercer contra esos sujetos o hacia esos sujetos. Y estos derechos básicamente son los muy comúnmente denominados y conocidos derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Eran los típicos derechos en materia de protección de datos hasta que entró en vigencia el GDPR en el 2018. Posteriormente se incorporaron nuevos derechos, que son el, el, el derecho de, sub de oposición fue modificado, de cancelación, perdón, fue modificado por el de sub supresión y el de portabilidad o limitación del tratamiento, que es como la portabilidad numérica. Y la limitación del tratamiento es yo dar un consentimiento para que traten mis datos, pero ese consentimiento está enfocado únicamente para un fin, límite para esto. Entonces, sé ya si se han metido a páginas web o plataformas digitales de otras partes del mundo, sobre todo en Europa, que te ponen, ¿quieres recibir mis newsletters? Eh, tienes que dar consentimiento. tú Puedes decir, no quiero recibir el newsletter, pero sí doy consentimiento para aceptar la transacción comercial que estoy ejerciendo Comprando un vuelo de avión, un tren, algo en una plataforma de e-commerce, etcétera. Y están esas opciones. Entonces, limitas el tratamiento a ser responsable. Yo, le estoy, yo, como titular de mi dato, puedo decidir qué quiero que él trate y qué no quiero que él trate, por decir algo. Sí. Y, bueno, ¿en qué consiste el derecho de acceso? Básicamente, el derecho de acceso consiste en que yo, como titular de datos dato, tengo el derecho fundamental de poder solicitar al responsable qué tipo de datos tiene sobre mi persona, qué tipo de datos tiene sobre mí y de qué y qué hace con esos datos y para qué lo hace, porque es mi dato y tengo derecho a saber qué hacen con mis datos. Y luego está el tema de la rectificación y esa rectificación está basada sobre todo en el hecho de que ese, ese responsable del tratamiento o ese custodio que tiene datos míos, si tiene datos que estén actualizados en el tiempo, que no estén disfasados, ni, ni que tengan información correcta sobre mi persona, corregirlos, actualizarlos y demás. Luego está la, el, eh, la cancelación, que es que yo quiero que ese dato sea borrado, que lo borren. Por favor, quiero que mi dato, usted no esté más en posesión de mi dato. Y luego está el de, el de oposición, que la nueva regulación europea lo llama supresión. Y el cual consiste en que la persona puede decidir si se, se quedan con tu dato o no se quedan. Y que esa cancelación únicamente involucre oponerse a decir, no quiero que el de, de tal trate mis datos personales, sino también que ese proyecto de, de tal suprima de su base de datos cualquier información tuya. Y el tema de la portabilidad, que funciona exactamente igual que la portabilidad numérica en materia de telecomunicaciones, que tú puedas irte de una clínica a otra y decirle a un dentista, señor dentista, quiero que le mande todo mi expediente no al dentista. Ah, no, porque tienes que hacer todo de cero allá porque eso pertenece a mí. No, no, no. Mi foto de mis dientes, mi diagnóstico mis radiografías, eso no le pertenece a ustedes, pertenece a mí. Les puedo decir que a mí me ha pasado eso, que el... Wow. El médico dice que eso es como para estudio de él y para él demostrar y poner ejemplos de lo que le pasan a, su, a sus pacientes, a otros pacientes y ver resultados y éxitos. Y yo, pero yo no quiero que usted le enseñe a nadie cómo estaba mi boca, porque usted puede ir el expediente mío y ve eh, mi nombre, lo ve alguien que yo conozco y saben que soy yo. O sea, no. Claro. Es un tema ahí que tenemos el derecho y ya en la ley panameña se permite poder hacerlo. Pero, por supuesto, como dices tú, Marcela, mucha gente no, tiene con, no está consciente de qué implica esta ley y hasta dónde abarca. Y, y cuando tú lo dices, se hace la solicitud directamente a la, a la entidad que está manejando tus datos. Es decir, eh, por alguno de los canales, yo quiero limitar mi acceso. Por ejemplo, los bancos te venden un producto y después te están llamando de otra unidad de negocio y después desde otra unidad de negocio. Y tú, mira, no estoy interesada, pero igual vos te, o sea, te siguen llamando. Por supuesto, y lo ideal y muchas organizaciones en otras partes del mundo tienen un correo destinado a que las personas mediante ese correo hagan el debido eh, cumplimiento o ejercicio de sus derechos arco. O sea, tú escribes ahí, sí, sí. dice, por este medio yo quiero eh, que tú canceles de mi base de datos mis datos y deben cumplirlo. Aquí en Panamá, algunas empresas están implementando esa, esa modalidad, otras no. Veremos cómo, cómo progresa en el tiempo los diferentes casos, pero creo que es súper importante que pase eso. Y si no, lo, te puedes dirigir una, una comunicación formal al gerente, al manager, al director, al CEO de la empresa, que es como su, su representante legal. Te pueden meter a la página web de la empresa y buscar quién es el representante legal y dirigirla a esa persona. Es mi recomendación. Perfecto, gracias. Luego está en el tema de las políticas de privacidad. Y este es un consejo súper que yo les voy a dar. Todas las empresas en Panamá, en su mayoría, tienen por ley y obligación un reglamento interno de trabajo, que son como las, las reglas del juego en toda empresa que deben seguir los empleados, cumplirlos, que van desde formas de cómo se deben vestir, los horarios, el caso de faltas, cómo proceder, etcétera y demás. Y yo sí. creo que en los tiempos en los que vivimos, en los cuales estamos teletrabajando, Casi todas las empresas han seguido de trabajando. Es súper importante que todas las empresas trabajen en la elaboración de una política de privacidad para su organización. Y que en esa política de privacidad se hagan una serie de preguntas. Esa serie de preguntas deben estar destinadas, sobre todo, al tipo de datos que ustedes tratan, a la finalidad de los datos que ustedes utilizan. Deben ser políticas de privacidad fáciles de entender, comprensibles, porque tienen que estar no únicamente eh, a lo interno de sus empleados, no también tienen que estar puestas en sus sitios web para que lo puedan ver sus clientes, sus usuarios o sus colaboradores o proveedores, deben contener eh, puntos focales y muy importantes como quién es el responsable del tratamiento, si existe un custodio de la información, si hay un encargado del tratamiento en la ley panamia, no aplica esta figura, qué tipo de datos recopilamos y con qué finalidad, qué tipo de tratamiento hacemos, por cuánto tiempo hacemos el tratamiento, eh, cuáles son los derechos que tienen los titulares del cargo y a dónde tienen que escribir un correo, dirigirse para ejercer sus derechos arcos, súper importante. La transferencia de la información. Es muy importante el tema de la transferencia de los datos, con quién transfieres datos míos y con qué base, bajo, bajo qué base legítima, bajo qué precepto legal lo estás haciendo, quién te dio permiso. La caducidad de la relación cuando caducan los datos y debe tener también, aquí no estoy viendo la... Porque se lo estoy tapando con la presentación. Estoy tapando la estoy tapando la, la palabra, pero debe tener también el, el contacto, ya lo dije anteriormente, el contacto de dónde pueden ejercer eh, su, eh, sus derechos ante el responsable del tratamiento de la empresa escucho mucho en los bancos ese tema de, de comprar bases, ¿no? O sea, de, ay, tengo que vender de, de, de los productos de, de telemercadeo, que usan call center y demás. Esto es prohibido, ¿no? Básicamente, bajo todo lo que estamos hablando, no es normal que un banco me contacte y yo nunca he solicitado o he brindado mis datos para ese contacto. Exactamente. Y no solo los, no solo los, los bancos. Hay muchas organizaciones que suelen eh, eh, la base, su base de datos, suelen comprar base de datos de terceros, que no Ay. sabemos la forma en la que la base de datos fueron obtenidas. Perdí tu ¿Cómo? Tu ¿Cómo? Perdí, perdí compartir tu pantalla, se me puso negro. Sí, se está cargando, creo. Okay. Entonces eh, eh, ah, no existen otras entidades allá de los bancos que también comercializan en cierta medida esos datos. Claro, y que sobre todo es importante de que tomar en cuenta de que, de que no es un tema, no es un tema de, de, de que, bueno, compro base de datos para hacer negocios, sino que las bases de datos deben ser eh, obtenidas. Ya, ve, ya ves la pantalla, ¿verdad? Es que amplíe la sí, pantalla sí. para verlo mejor y creo que… Ahí está cargando. Sí. Ya, ahora sí la volvemos a ver. Sí. Perfecto. Eh, también es un tema de la forma en cómo esta persona que te, que te vendió la base de datos, cómo lo obtuvo, si lo obtuvo de manera lícita. O sea, se está haciendo como responsable solidario en un tema de obtención ilícita de información de terceros. Wow. Luego está el tema de las sanciones. Y es súper importante que tengan en cuenta de que la ley panameña contempla sanciones que van desde leve llamados de atención hasta pecuniarias, que son hasta 10 mil dólares, la sanción más alta. Para muchas grandes empresas, 10 mil dólares no es nada, pero para pequeñas empresas, 10 mil dólares es mucho no dinero. Es grande, muchísimo. Entonces, pero no únicamente pensar que, bueno, para una gran empresa, 10 mil dólares no es nada. Puede que no sea nada, pero el riesgo reputacional de esa empresa es un peligro. Claro. A nivel de marca, ¿no? A largo plazo, la confianza de tu cliente totalmente perdida. Exactamente. Entonces, es súper importante que tengan en cuenta esto y que se analizan una serie de condiciones y preceptos y todos los puntos que hemos mencionado anteriormente, en caso de que una de las partes incumpla con esos puntos, podrá ser sancionado por la ley panameña. Así que pelen el ojo con lo que hacen. Luego, ponemos el ejemplo de la ley europea, porque, por ejemplo, la ley europea, la sanción máxima es de 20 millones de euros. O 4% de la facturación anual. Entonces, para muchos es... Creo que en este 20 millones se me fue un cero, probablemente. O creo que sí, se me fue un cero. Esta era la ley que aplica para todos los, todas las personas que vivan, por ejemplo, en Panamá, que hacen parte de, de Europa como tal. Y esta, no, y esta ley, sobre todo, funciona, por ejemplo, puede que en ADEN hayan estudiantes de algún país de la Unión Europea de España, claro. Portugal, Francia y demás, ellos, independientemente de que estén en una universidad domiciliada en Panamá, porque es la sede de ADEN en Panamá, tienen que proteger su información en la misma medida en que son protegidos los datos de ellos en Europa y cualquier tipo de filtración o mal uso de la información, ellos podrían poner una denuncia y decir oye, es que están tratando mi datos de manera incorrecta es, eso es lo que se llama el principio de extraterritorialidad, cuando los datos del ciudadano se protegen tanto dentro como fuera del país. Que al contrario, la ley panameña es un poco más modesta y nos protegen muy poco a los panameños, porque únicamente la protección va a ser dentro de la República de Panamá. De todos sí. modos, contarles que esta es una ley que ha acabado de entrar en vigor el 29 de marzo. Sí, es sí. Tuvo un tiempo de dos años para su promulgación puesta en marcha en diferentes empresas y que muchas empresas no lo han hecho porque están en espera de un reglamento. Ese reglamento aún no ha sido emitido por el Consejo de Gabinete, por el Ejecutivo. Sin embargo, yo sí recomiendo a todas las empresas que mejor ir adelantando, hacer un diagnóstico, ver qué se puede hacer, qué se puede implementar. Y muchos se pueden llevar la sorpresa que tengan una de las cosas muy bien o mejor de lo que pensaban. Y muchos otros pueden ver que tienen más baches y más posibles brechas de seguridad para cualquier tipo de filtración o fuga de información que no pensaba. Entonces, recomiendo a las personas de que comiencen a incentivar esta cultura de la privacidad, no únicamente en sus organizaciones, en sus emprendimientos, sino también en sus hogares. Y que de poquitos pasos en poquitos pasos todos vamos a llegar a poder crear esa cultura de la privacidad que debemos tener. La privacidad es un derecho fundamental del individuo como lo es la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, a la libertad de expresión, que los periodistas tanto combaten por su libertad de expresión. Todos somos, todos los individuos, todos sin distinción alguna. Desde el presidente de la República, todos, tenemos la privacidad como un derecho inalienable del individuo. Su protección es a través de este tipo de leyes, como la Ley de Protección de Datos Personales. Debemos centrar sí. al individuo en el centro de todo. Con esto no quiero decir que tratar datos de otra persona sea un problema, no, al final los datos son el, el, el, el, el, el bien intangible más importante de las organizaciones hoy día, sobre todo en esta época de la sociedad de la información, sino vale. es que lo importante es saber cómo tratar esos datos, de hacerlo de una manera correcta, siguiendo los lineamientos de la ley y si podemos implementar estándares internacionales, mucho mejor. Así que les dejo con esa conclusión para que tomen nota y que puedan hacer un buen uso de la información tanto dentro como fuera de sus hogares. Y tanto, dentro, y tanto en el mundo físico como en el mundo digital, que es donde nice. cada vez más exponemos la información, como lo es el tema de las redes sociales. Y creo que les tenemos unas, unas trivias o unas sugerencias, unos pequeños datos sobre temas o casos que pasan en las redes sociales actualmente y que muchos no sabemos y son repercusiones que han, dado, que han dado pie a grandes casos de estudios, sentencias en muchas partes del mundo. Así que te dejo con esa parte a ti, Marcela, para que le cuentes a todos. Sí, los, a los encantada. Yo inicialmente no sé... Si hay alguna pregunta, las personas que nos están viendo pueden usar el chat del de, de canal como tal y ahí vamos a poder responder algunas preguntas eh, después de la trivia o se las podemos hacer llegar directamente a, a Lía para que les pueda responder. Eh, bueno, ya que lo mencionaste, si te parece, veamos qué tanto saben las personas que nos están viendo en este momento sobre esta trivia. Uno, red social que fue multada una vez entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea Mejor conocido como GDPR. ¿Alguno de los que está acompañando acompañándonos sabe cuál fue esa red social multada? La primera, la primera. Veamos, veamos. Bueno, no, no tenemos ahí comentarios en el chat. No sé, Lía, si tú nos das cuál fue esa red social. La primera red social fue Facebook, que obtuvo una multa en el dentro del marco del GDPR. Ya estaban siguiendo una investigación por un caso y entró en aplicación el GDPR y tuvo, y la sanción que se le impuso fue una sanción conforme a lo que señalaba el GDPR, que eran los máxima de 20 millones o 4% de facturación anual. Que, como soy abogada no de números, creo que se me fue un cero en ese número de Ajá. 20 millones y es 2 millones. Ok, pero wow, o sea, ¿fue Facebook en ese momento cuando se hizo, cuando entró en vigencia fue la primera? Estaban como justo esperando que entrara la ley para caerle en, en vigencia, para caerle a Facebook por una serie de verificaciones. Sabes que las plataformas digitales son las que están bajo el, el ojo de las autoridades de protección de datos en todo el mundo y todo lo que hagan, cómo lo pueden hacer, sobre todo porque el trabajo que ellos hacen es un trabajo muy grande en tema de inteligencia de datos. Claro. Sí. Con esto que hay que satanizar a las redes sociales, para nada, porque todos usamos redes sociales y todas las personas que van por ahí satanizando a las redes sociales se meten a la red social que ni siquiera leen los términos y condiciones. Lo que quiero decir es que hay que ser consciente y que sobre todo la mayor solución a este tipo de problemas es la prevención, prevenir que subimos a las redes sociales, saber hasta dónde queremos dar la información a terceros que ven esta red social, eh, que no queremos compartir con todos. Entonces, ser conscientes en, también en adaptar las políticas de privacidad y en adaptar nuestra configuración de privacidad de cada red social a nuestra medida para que vean, lo que, lo que queremos, lo que nosotros queremos y no claro. lo ve todo el mundo. Entonces, creo que es un tema de parte y parte. Ellos hacen su parte como organización y nosotros, como individuos, también tenemos que prevenir lo que vamos a hacer. Sí, y en esa parte, por ejemplo, todo el movimiento de startups que se están generando, estas aplicaciones que piden tus datos para poder acceder. Eh, realmente cumplen con esto no, la manejan correctamente, o sea, en este momento en el tema de emprendimiento que se está moviendo tan fuerte, siento que es fundamental asesorarse en algún punto, hey, yo estoy recopilando estos datos, lo estoy haciendo de manera correcta, ¿no? ¿Qué tan fácil es conseguir información siendo emprendedor eh, o, o diseñando mi startup para ponerla en el mundo real, eh, para poder saber guiarme y orientarme, aparte de todo lo que nos mencionaste hoy? Yo creo que es súper importante que estas plataformas digitales de e-commerce que están operando en Panamá y que son actualmente esa fuerza o ese motor de la economía, de las MIPIMES, tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Esto le, le voy a poner un. Le voy a, te, voy a te voy a contestar en lenguaje coloquial, no en derecho. Porque cuando tú haces una cosa mal, la persona que se dio cuenta que lo hiciste mal no va a ir a la autoridad competente a denunciarte automáticamente. Porque lo va a dejar pasar. Pero el día que esta persona se enoja contigo como consumidor o como usuario, ahí va a tomar acciones que no únicamente sí. incluye esa que sino cosas del pasado. ¿Se de que yo me acuerdo cuando esta persona me mandó un mailing sin mi consentimiento? Yo voy a mandarle un correo directamente y poner una denuncia por tratamiento sin consentimiento de mis datos. O sea, wow. hay que prevenir situaciones. No es tampoco un tema de voy a atemorizar a la gente. No, no es la idea es un tema de prevención, de ver qué tienen, qué datos manejan, cómo los obtienen, hacerse un plan de contingencia, una evaluación de impacto, lo que solemos llamar, ese diagnóstico es muy comúnmente denominado evaluación de impacto, realizar una política de privacidad que aplique tanto para tus colaboradores como para tus clientes en tu sitio web, sí. transparente, que todo el mundo lo pueda ver. Y también eh, trabajar en cláusulas de contratos tipos en materia de protección de datos, que es básicamente que todos los contratos que firmamos, en su mayoría, muchos no tienen la cláusula de protección de datos y estamos cediendo información con gente la cual no sabemos cómo vamos a usar los datos. Claro. Hay que sí. tomar en cuenta estas tres recomendaciones que les doy. Genial. Bueno, vamos por la segunda. Eh, ¿Qué red social de uso, o sea, cuál es la más común que se usa en Panamá? ¿Cuál es esa red social más común? Como no, los chicos no nos están participando en el chat Te iba a consultar directamente, ¿cuál es esta? ¿Qué, qué cifras manejan? Según un informe que hace Hotsuite todos los años, señala que la red social más usada es Facebook. Y mucha, gente dice que, y mucha gente dice que no, pero en realidad es que como Facebook forma parte del grupo eh, sí, de Instagram y de WhatsApp, como que lo toman de manera global. Pero yo creo sí. que la comunidad panameña es muy super Instagramera, súper instagramera. Ya ahí sí si nos están llegando como mensajes, creo que estaban retrasaditos, Julián sí dijo Facebook, o sea que sí estaba al tanto de la primera, así que buenísimo. Eh, bueno, vamos por la segunda, eh, ¿qué red social antes del 2010 era la de uso más común en, eh, en Panamá, antes del 2010? En este no sé si vayamos a hablar nuevamente del grupo o ahí sí se tenía segmentado. Bueno, ahí eso sí era un hecho que Twitter era la red social más activa hace 10 años en Panamá. Incluso habían campañas para promover el uso de cuentas en redes sociales de Twitter. Y si ves, eh, actualmente las personas no crean una cuenta en Twitter para temas corporativos, lo crean directamente en Instagram porque ha bajado mucho el tema. Siempre está su público y en Twitter hay gente comparte. También vemos cómo hay gente que comparte la captura de pantalla de lo del Twitter. En Instagram, porque creen que el público no es el mismo, como que el público se ha quedado un poco rezagado, aunque es un excelente medio para emitir opiniones, siempre y cuando dentro del margen de respeto. Recuerden, las redes sociales, porque te puedes adherir de manera gratuita y no te cobran ningún canon ningún fee mensual, no quiere decir que tú puedes hacer lo que te dé la gana, y extralimitar y faltar el respeto a terceros. Las redes sociales es claro. una comunidad que tiene una serie de reglas. Y como una comunidad con una serie de reglas deben ser cumplidas. Y es por eso la razón, y que ese es un gran tema de discusión y de mucho debate alrededor del mundo, con mis colegas que ven temas de derechos digitales, es un gran tema de debate con relación a si las redes sociales pueden decidir a quién bloquearle o no una cuenta. Yo soy de la idea de que el que no le gusta estar en un club, tiene unas reglas, que salga del club. Así es la red social. Tiene unas reglas, si no te gustan, te das de baja. Se acabó. Pero lo ven como un vega de que como tu cuenta es abierta y te puedo insultar y decir mil cosas. No. Y hay mucho discurso de odio y muchos sí. comentarios que incitan a la violencia en las redes sociales, las cuales ellos intentan eh, eh, contrarrestar, pero es un trabajo arduo y difícil que hacen las plataformas digitales en ese tema. Tal cual. Bueno, y ya para finalizar, porque se nos está yendo el tiempo, eh, ¿qué red social con se considera no segura por la ubicación de sus servidores? ¿Cuál sería esa? No, no, no tengo idea, sinceramente, no se me ocurre. Y es la red social que más acogida tuvo durante la pandemia, porque en tiempos de ocio, en los que tanto tiempo nos sobraba, en los que el, el reloj se pasaba tan lentamente, las personas eh, se la pasaban haciendo bailecitos en TikTok. En TikTok. TikTok es considerado una red social que tiene sus en China. Y novedad plus a esta trivia Clubhouse, también ha tenido una serie de, eh, de la, la red social más reciente con más apogeo, ha tenido una serie de críticas en cuanto a sus políticas de privacidad y dónde tiene albergado sus servidores porque ellos se encuentran domiciliados como empresa en Silicon Valley, en San Francisco, Estados Unidos, pero no siempre donde tal la empresa tienen los servidores, o sus desarrolladores, o sus programadores, entonces, ojo con lo que suben y con lo que ven, porque las políticas de privacidad de Clubhouse y el modo de cómo obtuvo la almacena y cómo la pueden usar para tergiversar las conversaciones, puede entrar en controversia en un futuro. Estaban hablando mucho del tema de Clubhouse, sí. y sin cómo se pudiera prestar, no la imagen en este caso, pero la voz, y mi tono de voz y mi timbre de voz y mi la cadencia de mi voz es un dato personal porque puedo identificarme con respecto a terceros, quienes claro. me conocen o quienes no me conocen, quienes han seguido en mis charlas de emprendimiento y demás. Quitamos las cámaras, Marcela, y nos escuchan Ay. a ambas y vamos a poder identificar quién es cada una de nosotras. No era un sí, ejemplo sí. que si quitábamos las cámaras <risa> no, no sé si es práctica. práctica, si tú me dices yo, yo aplico. <risa> Directamente. No, total, sin duda. O sea, casi como creería como la huella dactilar. ¿no? Bueno, ya llegamos al, al cierre. Eh, Lía, muchísimas gracias por acompañarnos, por la excelente disposición con la universidad. Nos encanta eh, sumarte eh, para que hagamos algunas charlas en la universidad con nuestras licenciaturas en negocios digitales, con nuestra licenciatura en Business Analytics, que creo que es fundamental ver esta super, parte. Cuando estaban en el tema de formación te decíamos, bueno... En Panamá no hay mucho creado, en ese momento que se creó el año pasado, eh, que, que legalizara más que la parte de la Unión Europea que mencionabas, pero en otros países sí. Y además, siempre en el pensamiento global de nuestros alumnos los tenemos que orientar en el conocimiento de qué pasa en el resto de los mundos, o sea, no sí, solamente claro. en Panamá. Así que bueno, te damos toda la invitación a la casa, muchísimas gracias por este espacio y bueno, a todos ustedes gracias por acompañarnos, esperamos que fuera en verdad un espacio útil, eh, va a quedar grabado en nuestro canal, así que si en alguna parte les interesó pueden regresarse y tener toda la información. Lía. Muchas gracias a ti por el tiempo y encantada de poder volver a compartir escenario como bien dice y comentar estos temas, son tan gracias. interesantes y requieren cada vez más difusión. Es así, así que cuenta con ADNU. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao.